Muéstrame el crujido de la de la Jekyll. ¿Alguien tiene una llave Allen? ¿Otra? Nada, ¿Al la para sufrir. A la, para la Nada, no, Parece Catre, sí. sí. Pero pedalea pero... <ríe> más fuerte para que, pa que sufra. <ríe> ¡Dale, Gabriel, ¡Está llegando la línea de meta! ¡Dale, dale! <ríe> ya, así suena más o menos. Trae, trae, trae. ¿Se emocionó? ¿Se fue? <ríe> <ríe> ya, se sabe que cruje. ¿Dónde? entonces, empezó, ya, ya se sabe que viene acá, pero revisáis la dirección que no tenga un crujido acá, haciéndole fuerza hacia atrás y hacia adelante eso, suena el disco? eso fue el disco yeah. acá no tiene nada lo otro que podría hacer, porque okay. suena cuando pedaleáis es la transmisión pero si tú movías esto de lado a lado acá no se siente mucho y la otra opción que tenéis es que sean pivotes del marco y aquí si todo agarráis la rueda y el marco Encontráis que aquí está, por acá tiene que estar el problema, ¿cachai? Porque acá no está ahí afectando la transmisión Entonces lo que yo creo... ¿Qué revisaría primero? Eh, lo más fácil, los bujes del shock ¿Puede ser que estén muy apretados los, los, los pernos? Para que cruja, más que, que estén apretados es que están sin grasa Pero acá test. este Sigue crujiendo, yo creo que va por acá. Vais descartando cada sonido. Da poquitito. No debe bien, fluir, Pero si estaba muy apretado sí, sonó algo. Sonó. Sí, sonó ahí. Sonó. Ahí está tu crujido. No, Entonces eso. ahora sacamos este. Y sacamos este porque probablemente sí. estén en estado similares. No, tengo... sí. Y sacamos el. No, no, no, no. Y habrá que echarle algo, ¿no? Eh, grasita Los cabros de, de Cross -monte? Que con, chain. ¿Están con lubricante ah. A mí los cabros de cross me mandaron Una grasita Acá abajo está saliendo el perno Así que no lo voy a sacar completo con el Le voy a poner un, Lo voy a poner un poco Para pa que se firme el hilo Y con este voy a empujar para arriba Ahí está. Wow. Y ahora puedo terminar de sacarlo Esto no está seco, pero. Borja, voy Scout. Cacha, cacha wow. un poquito. Cacha. <risa> bueno. siempre, Borja, siempre, siempre cuéntanos, rara. ¿qué haces con esa grasa? Yo, Chris. <risa> ¿Qué grasa? <eso? risa> no sé, en alguna parte dice que huele bien, weón. Bueno, es como todo lo interesante que. La deberíamos limpiar de una. Que se polvo el todo. Está abierto, está abierto. Cuando no, se eso, mezcla claro. paño, la grasa ¿Tengo? con la tierra, ¿Ya? se hace como un engrubo, y eso, y y eso como que va desgastando el, el cuadro. Mm. Hay que bajarlo un poquito. A ver. Que se coma, ¿no? Todo esto ah, se coma. <risa> para adentro. Ahora, no andamos con ya de torque, de pero de tenemos tamaño en la el torquímetro de la mano de Germán. ¡Claro! ¡Ah, ti. ¿Cómo tienen allá llave no, torque acá, wey, wey, muy, muy preparado, muy obvio. obvio. Vino acá a y la bicicleta. Sí, sí. ¿Necesitáis Borca... pie? Él no trajo nada para él, pero para la vista. <risa> no, ahí tenéis pie. Burka venía, a... venía con tres mochilas, tres cascos. <risa> trajo repuestos para el balde de la máquina arriba. <risa> Puntas, calzas, todo lo más. Al final, el torque va muy de la mano con el sentido común de qué tamaño de Allen estáis apretando. ¿Ok? Porque una de 2 milímetros no la vais a apretar con una de seis milímetros. Ahora, dicho esto, si es que esta bicicleta se suelta, se suelta mi, no. No <ríe> mi teoría es un fiasco. <ríe> <ríe> Igual ahí leíste fuerte. No cruje, no cruje. Solucionó, el... Solucionó el problema, cuando tengáis tiempito, háblale acá. lo mismo a ese, sí. y que acá todo el exceso. A ver ahí. Que el otro que lo... vale, vale. A ese. Claro, no lo voy a poner, pero todo full. Costoso. Tuviste suerte porque de repente. Bueno, igual como... cuesta. De repente los crujidos no los encontráis sí. nunca, bueno. Este deberíamos hacer de sí. lo mismo, pero como todavía no cruje. Sí. Está todo bien y lo puedo hacer con tiempo en la casa. Perfecto. Bien. Y nos vemos en el suelo. Sí.